Otra forma de generar URLs es a través del uso de los formularios de HTML. Un formulario es una pantalla que se ve bastante parecida a esto, que es por ahí lo más similar a un formulario, los viejos formularios de, de papel. Que, bueno, esta pantalla se arma, como decía, en HTML y ahora vamos a ver cómo a partir de esto generamos una URL. A decir verdad, todo esto es trabajo del navegador, del cliente podríamos decir, pero específicamente se trata del navegador, que lo que hace es interpretar el HTML que se obtiene a partir de hacer una, una petición a un servidor web. Con eso se muestra el formulario y ahora vamos a ver, hay un atributo en particular del tag form que es el que permite decir la URL y después veremos cómo el navegador efectivamente genera una URL compleja, ¿no? una URL con parámetros. Este es un ejemplo simple de un formulario. Veamos cómo dice form Action es el, el atributo del que estaba hablando. El valor de action es el, el script o la, la dirección más correctamente, la URL del de script que va a recibir la información que se enviará a través del formulario. Después, dentro del, del tag form, entre el form y el barra form, o sea, el cierre del form, tenemos varios elementos de tipo input. Que lo importante, sobre todo acá, es el primero de todos, el nombre, fíjate que tenemos el type es text, eso significa que vamos a mostrar un cuadro de texto y como decía lo importante es el atributo name, que en este caso el valor de name es nombre, eso tenerlo en cuenta para lo que viene. Vemos en un poquito más de detalle, hay dos propiedades muy importantes del tag form que son el action y el method. En el caso anterior veíamos que solo estaba definido el action, eso es porque method dos posibilidades que son GET o POST. GET es el que se usa por defecto y bueno si uno quiere usar POST tiene que aclararlo explícitamente. Por el lado de los, del TAG INPUT los, los atributos importantes son el TYPE que nos va a definir justamente qué tipo de, de control o sea, cuál es la visualización de este, de este input, que puede ser un texto o sea, un cuadro de texto. Puede ser un textarea, que es un texto grande. Puede ser un radio, un botón de selección, puede ser un select. Bueno, el select en realidad es otro, otro tag. Eh, puede ser un checkbox. En fin, son todos los diferentes eh, controles que se pueden mostrar al usuario para eh, facilitar el ingreso de los datos. El name es el nombre de, de este control este va a ser el nombre con el que se va a identificar a este este dato ingresado por el usuario del lado del receptor. Y por último el atributo value es bueno cuál es el dato supuestamente ingresado por el usuario al que también se le puede asignar un valor por defecto. Este código es lo que llamaríamos el complemento del formulario que veíamos antes. Antes veíamos el html, acá estamos viendo lo que sería el archivo procesar.php que como puedes observar lo que hace es saludar a una persona cuyo nombre se obtiene de la url a través del de arreglo PSOSGET. Esto es lo que veríamos si ingresáramos a la, a la página. La que llamé bueno, ingreso.php es la que tiene el, el formulario. que Nota que yo ingresé el texto Mauro, eh, apreté el botón enviar y lo interesante es ver cómo llega la url. Si recordás, el action decía procesar.php, pero fíjate que la url en realidad dice procesar.php, signo de pregunta, nombre, igual a Mauro. ¿Sí? Esto, notarás, es muy similar a lo que veíamos antes de las urls dinámicas. Solamente que acá esta, esta url no se generó a partir de un link, sino a partir del action del formulario. En definitiva, lo que ha sucedido es que el navegador agarró el procesar.php que era el action y le agregó todos los parámetros que venían como hizo eso bueno recorriendo los inputs y emparejando digamos el nombre del input con el valor que corresponde y eso se va concatenando y se forma así la URL